Hoy tenemos un joven emprendedor de San Francisco de Macorís Yo a él lo vi invitar lo, Le había estrenado mi invitación antes ya la invitación de él había estado antes Antes de que él fuera el presidente de la juventud Oye, Neto, tú, tú ahora le estás no Tú ahora le estás tirando la vaina la porque del PRM no, no, Pero que que yo lo invité no. y él lo sabe Antes de, de que fuera presidente de la juventud del PRM Con nosotros, señores, Jason Bienvenido, bienvenido, bienvenido qué tú lo trajiste? Un bueno, aplauso. ¿Y qué es esto? No, tú lo trajiste? No, pero no, no, no, estamos ya. Estamos compas? juntos. Están todos cancelados. Estamos todo juntos. Jason, dime cómo te sientes, cómo tú has recibido el apoyo de este partido, tú sabes, ya como dirigente político. Excelente, excelente. El domingo estuve una parte con Luis Avila. Nadé, hablando sobre los temas de, de que necesitaban jóvenes como yo para, para hacer el cambio Y que él tiene muchos planes con nosotros Tiene muchos planes con nosotros los jóvenes Y por eso me integré a, a este partido Tú sabes Jason Que el, la juventud es el 60% Del votante en, Según el padrón electoral En el padrón electoral la, lo que van a decidir las elecciones del 2020 ahora es la juventud Y hay veces que los partidos No están conectados con la juventud Porque carece de, de propuestas a veces no le llevan no, no saben cómo conectar con los jóvenes entonces una persona como Siquio y una persona como Luis han hablado contigo de saber de qué forma ustedes van a conquistar ese joven de san francisco de macorís porque entonces, ustedes saben que los jóvenes de ahora son fuertes y no se les olvida nada y más en las redes sociales eh, lo bueno que mira yo me introduzco porque quiero que el cambio suceda y la gente sabe mis convicciones yo soy una persona que eh, me introduje al PRM porque sí quiero el cambio, quiero ayudar, quiero que los jóvenes tengan empleo, que mis hijos viven aquí, yo quiero que haya seguridad en la República Dominicana. ¿Qué, qué te motivó a pasar a la fila del PRM eh, como la juventud, como el presidente de la juventud? ¿Qué fue? Porque antes de, yo sé que hay varias propuestas, ¿Qué fue lo que tú decidiste o, o, y, tú, y más que tú eres empresario? Como sí, un empresario, como un empresario, como dicen esto, te motivó, motivó a pasar a, ser político. A, hacer, a hacer política y más con la juventud. Mi motivación fue lograr un cambio, lograr que, que, nosotros, que los jóvenes tengan un vocero aquí en San Francisco de Macorís y motivarlos a que se integren. Porque los jóvenes muchas veces sienten que no van a hacer nada por ellos. Y al no ver una persona que ellos sientan que confíen, no se integran. Jason, y... si mal no recuerdo, en el proceso pasado aspiraste. Sí. Aspiraste. ¿Por qué esta vez no te vimos aspirando? Porque los muchachos eh, hablan como si fueras nuevo, sin embargo, tienes trayectoria. En realidad siento que puedo aportar más eh, desde fuera de una regiduría. Siento que puedo aportar más... Puedo mantenerme más de cerca con, con los jóvenes, porque ya en un cargo de, de regidor tendría algo ya muy centrado. No puedo tener esa La cercanía, eh, esa cercanía uh -huh. con los jóvenes como yo quiero. Quiero mandar un saludo a, a Juan, Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel está viendo el, el programa. Me Juan Manuel Rosario. Juan Manuel Rosario. Saludos para él. En ese regidor, sea, me acuerdo como ahora bien que que lista lo menciona, cuando tú eras candidato, tú declinaste y apoyaste a un candidato que ganó sí. en ese momento, que fue Richard. Entonces, ¿tú crees que, eh, que, esa, que esa, esa fuerza que tú tuviste, que, que hizo apoyar a Richard, va a ayudar a Siquio a, a, a ganar? Claro, porque en realidad Richard es algo, Richard es mi hermano. Uh -huh. O sea, que no... Cada quien tiene su, su criterio diferente y okay. yo... Eh, eh, respeto mucho la decisión de cada persona Y sé que, que Claro que sí, que le voy a aportar No solamente a Siquio, le voy a aportar al partido Porque nuestra meta final Es que Luis Abinader llegue al poder Pero también Quiero que Siquio Y Franklin Romero Lleguen a su meta Néstor, algo eh, Otra cosa de Después del domingo han surgido muchas críticas, ¿Cómo tú la has tomado. Hay gente que han hecho toma, que ustedes andaban en la, en la guagua y la gente no se no se sumaban como la la, eh, la la veían como hay gente que dice que fue eh Culiá. O sea, Culiá ve que en un lado se veía mucha gente en un lado no se veía poca gente. ¿Tú que estabas ahí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, la tomaste, ¿Cómo tomaste ese recibimiento de que la gente te viera en una caravana? como presidente de la juventud y, que te, y la juramentación tuya, ¿cómo la tomaste ese domingo? Yo siento que tuve mucho apoyo, más de lo que yo pensaba, porque fue algo un poco rápido eh, la decisión y no lo, lo publiqué el día, el día anterior y gracias a Dios la gente lo ha recibido bien. No sé si vieron fotos okay. de la actividad que... Se estaba lleno. O sea, que hay gente que. Hay fotos que son de la de PRM Estamos viendo algunas fotos de lo que pasó en, en la actividad. Pero hay personas que dicen que habían zonas que no había gente. Es que tienen que decirlo. porque. Pero, decir? pero te estoy diciendo lo que dicen. Eh, o sea, tú sabes que en cuando tú entras a la política, van a haber comentarios claro, positivos. Claro, claro. Pero también va a haber comentarios negativos. Tú estás preparado por eso. Y como tú dices, Richard es tu hermano. Pero ya Richard y las redes han entendido que tú viniste a sustituirlo a él en el PRM. O sea, que tú eres como el eh, Richard, se fue. Entonces necesitaban una figura, un líder de la juventud de San Francisco para sustituirlo y te buscaron a ti. Sí. O sea, ¿tú entiendes que es así? No, yo entiendo de que había un espacio vacío y yo lo estoy ocupando ahora. Está dando, eh, está dando la cara a la juventud. Ya que hace mucho, o sea, hace mucho tiempo que la juventud no se presidía de como, como está presidiendo. Del domingo para acá hay mucho, muchos jóvenes que se han acercado a ti, que hay, quieren participar en los eventos, en, en lo que viene del proceso. ¿Se han acercado a ti algunos jóvenes? Sí. Aparte de las... No sé si ustedes pueden ver en Instagram uh -huh. eh, los comentarios que me han dado, que todos los comentarios han sido muy positivos. es tu fuerte en las redes sociales? Sí. sí hay muchas personas tengo... Nosotros hicimos el debate ayer y la mayoría de comentarios eran a favor tuyo, o sea, tú tienes un fuerte muy grande ahí. Eh, Jason, tienes un El, equipo Perdón, esto para que él, para que me no. responda sobre eso. Sí. No, él no quiere callar hoy. <risa> <risa> eh, en realidad eh, siento que la gente confía en mí. La gente, yo no, yo siempre he hecho, nadie me puede señalar por cosas indebidas. Lo mío es eh, tratar de apoyar lo más que yo pueda. Ah, la pregunta de no, no, procede que te va a un infarto eh, <risa> Sí Jason, eh, te quiero corregir Dices que es un espacio que tú vienes a ocupar Y yo considero que tienes los méritos para ocuparlo Gracias. Y que tienes mejor perfil que la otra persona O sea, tú no vienes a ocupar el espacio de esa persona Gracias eh, Otra cosa, es, los jóvenes son el presente que hace futuro ¿Qué opinión te merecen los jóvenes buca peso? Sí, porque hay muchos jóvenes buca peso. No, no, que salen de un partido para otro de que sí, buscar dinero, tú sabes en realidad, de eh, aquí, por lo menos las jóvenes que se me han acercado no, no estamos en búsqueda, estamos en búsqueda de un cambio, de hacer la diferencia, pero no se me ha acercado nadie a, así como te dicen en busca. En busca de un, un, un pueblo, no, no. En busca de dinero. Tú sabes que cuando tú vas a las actividades políticas, puede ser Luis, puede ser Danilo, puede ser Gonzalo, quien sea. Siempre hay alguien que te dice, necesito una patilla necesito una cancha, necesito... esto, y en los jóvenes se ve eso. ¿Tú has ha analizado el, la necesidad de los jóvenes y no se están acercados en, en solicitarte ayuda? Mira, yo necesito una ayuda. No, ahora no, pero yo sí sé las necesidades porque anteriormente yo me he mantenido, aunque no lo he publicado todo, todo uh -huh. pero yo siempre me he mantenido... Eh, aportando en lo que pueda No mucho, pero aportando en, en la juventud Que hay imágenes, yo creo, por ahí mm. de, de, de algunas actividades que Jason Ha hecho Señores, nos ¿se pueden llamar al 725-0505 809, ahí estamos viendo las imágenes De que antes De posicionarse como presidente de la juventud Ha hecho actividades sociales En... Jason, tú sabes Que el PLD juega un juego pesado O sea, pesado es Cuando esa gente... Se ponen para un candidato, para, no para un candidato, sino para gente que le hagan enfrente. Comienzan, ¿sabes? Le tiran fuerte, o sea, le dicen cosas fuertes. ¿Tú estás preparado para eso? Y más también, porque la candidata. A una buenas. Llamada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, ¿alguna pregunta para Jason? Una preguntita para Jason. Jason. Jason hablando, pero yo quiero hacer una pregunta. Jason, tú eres una conductora. ¿Cuántos jóvenes tú has rescatado en San Francisco de Macorís para emplearlos? Y en tienes tú prestan? Entonces, un plan, una contingencia para sacar, de los ojos. ¿Cómo me acuerdo? Sí, actualmente eh, conmigo andan también eh, ingenieros que estudiaron conmigo. Yo me gradué recientemente de ingeniería y mi, el, a lo que nosotros nos dedicamos es la, a la construcción, es nuestro nuestro fuerte. Pero no es una constructora tan amplia. Para nosotros poder darle, ojalá yo tener algo que yo pueda tener mucho más jóvenes conmigo, pero ya los, los espacios que, que tenía disponible, lo tengo y voy a tratar. Por eso quiero a, hacer el cambio, que lleguemos a hacer el cambio, para tratar Ajá. de involucrar a más jóvenes en lo que tiene que ver la construcción en general. Qué bueno que preguntaron de eso, porque sabemos que tú trabajas, eh, tú y, y tu familia... Tienen centros de diversiones y todo eso. Sí. Miledis, que es la candidata a síndico, propuso una ley en el Congreso que se aprobó, que fue la prohibición de la JUCA. ¿Qué, o sea, ¿Qué tanto eso, tú como empresario, le afectó eso a los, a los, a ustedes los empresarios y a los jóvenes que trabajaban ese, ese, eh, eso en los negocios? ¿Qué tanto le afectó? O sea, Lo que hizo es, esa medida, esa ley, ¿le afectó mucho? Eh, mire, en realidad nosotros respetamos lo que uh -huh. tiene que ver con, con la ley, nosotros lo respetamos y no nos no adecuamos a la ley. Nosotros no adecuamos a la ley y, y el, el negocio no no, no no se vio... O sea, en... no, no afectó. No, eh, no. O sea, porque hay personas, por ejemplo, Correa, eh, de la capital, eh, Correa, el de... Aquiles. Aquiles, Corre, Aquiles Correa, gracias. Eh, dijo que él tenía personas, o sea, que en su, en, en su negocio... Habían jóvenes de ahí que trabajaban, ¿sabes? Que, que, ten, que producían un buen dinero en su negocio por, a través de eso, de, de la Juca, y perdieron ese trabajo por eso. Sí, en Plomanía, sí, en Plomanía nosotros sí hubieron varias personas que no, no pudieron seguir trabajando. Jóvenes, no voten por esa mujer. Hay una llamada, hello, buenas. Hello. Dígame. No se escucha bien, no se escucha. No se escucha. O tiene la televisión muy alta. Tiene, ¿Tiene que bajar un poco el televisor, caballero. Oscar, baja la televisión. Ok. Jay Jackson, no, no, ¿qué actividades tienen ustedes previstas para darle dinamismo a la juventud del PRM y a la candidatura de Siquio NG de la Rosa? Ahora mismo tenemos diferentes planes, pero estamos organizando porque ahora nuestro enfoque es Siquio. Después que pase el 16, ahí... Actuaremos. Las buenas! buenas. Baja, la Baja la televisión, por favor. Por, por, por favor. ayúdame ahí. Y, y, ayúdame y, ahí. Está, no hay minuto, por favor. Dios mío. Una recaga. Una recaga. Pues, pero... <risa> sí, Jason, siquio como candidato. ¿Cómo tú lo evalúas? Y más con la juventud. Ya que él ha sido criticado, en este mismo programa fue criticado, porque ni siquiera tenía un Instagram, iba pasado ya, y ahí vamos por en, en Gracias en, a nosotros. En, no, y gracias. Tengo sí, que decir, sí, no es por eso. Viene, viene, entonces, y esta semana no lo ataquen. Entonces, Siquio, tú lo sientes, a pesar que es una persona eh, mayor, tú sabes, que tiene un pensamiento y tiene proyectos que conecte con la juventud. Sí, yo he hablado con él varias veces y él su pensamiento son integrados a nosotros, por eso entro yo. Y, y soy la vía para poder en el ayuntamiento integrar a esos jóvenes. Como yo también tengo muchos amigos ingenieros, sé que tendremos mucho espacio. Jason, un arma que pueden utilizar o están utilizando eh, las, las personas contrarias es que no te has dado o, o, o no te das un, un baño como de barrio, los jóvenes de los barrios tienen un futuro en, en, cuando sean gobierno cuando, o en el PRM, cuando Luis, ustedes, gobierno. cuando Luis sea gobierno. O sea, los barrios que eso lo, lo utilizan mucho en contra, porque tú eh, haces más vida. Eh, con, con los popis. Tú lo gente que tú más a los popis. si tú tienes una conexión con los jóvenes de allá? Pero allá se no vio no el domingo con la Santa Ana. Eh, mira, eh, en, en realidad hizo, eso es algo erróneo porque... Yo me he criado, por ejemplo, mi mamá se crió ahí cerca del hospital, y yo pasé toda mi Navidad de, en, eh, ahí, celebrando los 24 y los 31 de diciembre. Que tú lo no pasaste y, en esto es otra cosa. Que, sí. Y todos mis amigos, yo estudié en todo lo, en el Renacimiento, en el Santa Rosa de Lima, o sea, es algo erróneo que, que digan eso. Yo, me, me, si se, se fijan... Todas las personas que yo trato de que yo tenga un espacio, de que trabaje conmigo, al contrario, son personas que yo busco o donde mamá, mami, usted sabe de alguien que quiera trabajar, vamos a buscarlo. O sea, que tratamos de ayudar, de ayudar a todos los jóvenes. Así que la gente de Fecimoto, que si... Los muchachos de Fecimoto es un corillo. ¿Tú sabes qué es Fesimoto? Fesimoto, que sabes qué tengo, Fesimoto, Jason? No. Fecimoto no. es no. la situación de, de motoconcheros. Motoconchero, los motoconcheros, que, que están asustados. de ya vamos a ir para allá, <ríe> muchachos, estén tranquilos. Mira, Jason, ayer se hizo un debate sobre el, tu tema y, y mencionamos ahorita, preguntamos sobre Richard, pero la pregunta era clave. Si Richard le había arrestado, o sea, si había cogido, si él se llevó una gran parte de la juventud para Don Miledis, o tú que ya, tiene, que ya seré, eres el presidente del PRM, has analizado y te has dado cuenta de que no se fue una gran parte, que el PRM o está más crecido, o creció más, o se sigue manteniendo los mismos jóvenes, o Richard se llevó una buena parte. ¿Tú entiendes que él se llevó una buena parte o se Richa, mantuvo igual? Richard tiene su, sus amistades, cada quien tiene su, su su grupo de jóvenes. Tú no tienes que ser... o sea, para ti... Él no le, tú, él no, él no le quiere meter fuego, compañero. No, yo, <risa> <risa> no, no, no que sea fuego, sino no. que tú como presidente de la juventud de, del PRM, de, tienes que saber si hay... Si la juventud de ustedes se ha sumado más personas o se ha sumado No tengo menos. cómo saber si se sumaron más. Yo mm. sé que se sumaron, pero no sé la que se restaron. Ok, no sabes. Tú sientes que más gente se han sumado. No, no, yo sé. <risa> tú, eres muy, tú eres muy humilde. <risa> <risa> <risa> es humilde no, es, humilde, es que la realidad, muy humilde. hay muchas personas, pienso yo, mi pensar, sí. déjame hablar. Neto Flow. Mi pensar es que hay mucha gente que no estaba en política, uh -huh. Y a ver a Jason, de su ambiente, Mira, pasan a ser por Ahí me está también. llevando un voto que era mío. ¿eh? ¿Qué? Ay, ¿Qué? ay, ay, ay, verlo allá. ¿Qué? ¿Es ay, flaco? Ahí yo veo que ese voto era mío. ¿Quién es flaco? No, Jason, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes usted por invitarme. Eh, deseamos lo mejor, lo mejor es que jóvenes eh, empresarios, porque sabemos que... No solamente la parte de, de la juventud que tú vas a liderar, sino un sector empresarial y un sector de, de los constructores que tú me estabas explicando. Y es bueno que si, sabe, que se sigan sumando, se sumen más personas en la política. O sea, no solamente a veces nos quejamos a través de las redes sociales y decimos, el país está jodido. Se, no se integran. Pero nadie nos integran. A esos jóvenes que a veces son de, lo, o sea, de la misma posición que tú, entienden como que el país no hay nada que hacer. Entonces, tú tomaste el paso de integrarte. ¿Qué? Sí, en realidad eso es lo que queremos, es integrar más jóvenes, jóvenes que se, muchas veces se hacen la vista gorda de lo que está pasando en el país y tenemos que integrarlos y que sean parte de, si, si creen en nuestra convicción, que se unan. ¿Y cuándo lo haga, ¿Y en, cómo, y Luis? ¿Se va en primera vuelta, sí o no? Luis. Claro que sí, seguro. El cambio va. <risa> Señores, un aplauso para Jason. Recordarle que esta entrevista estará en todas nuestras plataformas de Telenor. Eh, él vino con un equipo de personas aquí. Aquí, aquí. hay 50 eh. jóvenes y pibes. Sí, quería hacer sí, alguna pregunta. Si el otro no llena a todo de jóvenes aquí, mira. Eh, eh, ese es el lío tuyo. Ahorita viene y me mete a, a todo, a tu iguaguá, aquí en el canal. No, no, no, no. En no, no, no, no, la no, puerta no. le vamos a decir... Jason, gracias. No, eh, ¿Cómo eh, como las personas eh. pueden seguirte a través de las redes sociales y si tienen un Instagram para de la, de la juventud del PRM. El mío por ahora. Jackson de Jesús. Hey. Señores, gracias a Jason. Vamos a una pausa y cuando retornemos despedimos el programa, señores, porque esto ya casi se está terminando. Así que seguimos con los osobrosos.